Ejercicio número 56, salió en el examen de bachillerato 2014 y muestra una pirámide de base cuadrantal, o sea, un cuadrado. Dice así, si se recubren las paredes, se excluye el piso, es decir, el piso no se toma en cuenta, con cierto tipo de láminas, entonces aproximadamente, ¿cuál es la cantidad mínima de láminas para recubrir? La pirámide esto se puede interpretar de igual manera como eh, pintar pintar cada una de esas caras en este caso son las caras laterales recuerden que pues dice que no se incluye el piso entonces estamos hablando de área lateral recuerden que el área lateral son las partes que bordean la base en este caso son caras triangulares por tanto se, se muestra esta figura una pirámide Vamos a hacer un poco más pequeña y vamos a mandar por acá. Sabemos, sabemos que la base mide 2 y que una de las aristas mide 2. Pues debemos de analizar lo siguiente. Si esta arista mide 2, como es una pirámide recta, significa también que esta arista mide 2. Y entonces podemos concluir que este triángulo es un triángulo equilátero donde todos los lados miden igual. Y entonces nos vamos a ir por dos caminos. El camino donde usted se sabe una fórmula para sacar el área de un triángulo equilátero. Y la otra es eh, sacando la altura. Recuerden que hay una altura acá, que es el apotema de una de las caras. Por el momento vamos a utilizar una fórmula que dice que para el área de un triángulo equilátero es igual a el lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Ese es el área de un triángulo equilátero. Por tanto, con esta fórmula podríamos entonces sacar una de las caras laterales y la multiplicamos por 4 y eso nos daría pues, todo el área lateral entonces aplicando la fórmula el área de un triángulo equilátero en este caso sería 2 al cuadrado multiplicado por raíz de 3 entre 4 ese es el área del triángulo equilátero entonces quedaría así 4 raíz de 3 entre 4 y simplificamos entonces 4 entre 4 a 1, por tanto queda entonces que el área de ese triángulo equilátero es igual a raíz de 3. Por tanto, para sacar el área lateral, como son cuatro lados, cuatro caras laterales, sería multiplicar 4 por el área de, la, de una de las caras, en este caso 4 por raíz de 3. Y si pues ponemos esto en la calculadora para que nos dé un resultado final, nos daría 6.92 Ese sería el área lateral si volvemos a las preguntas a la pregunta original entonces pues la respuesta sería la opción A si nos vamos por la parte eh, en donde no sabemos esa fórmula tenemos el, la pirámide eh, pues sabemos que la pirámide tiene una de las eh, un apotema de la cara cae en forma perpendicular y si esto es 2, pues este va a ser 1, porque la apotema divide a la base en dos partes iguales. Además, conocemos que una de las aristas es igual a 2, por tanto, sale un triángulo equilátero, perdón, sale un triángulo rectángulo, en donde la hipotenusa es 2, el lado es 1, y por Pitágoras, pues vamos a llegar a que la altura es igual a raíz de 13. ¿Por qué? Porque dice Pitágoras que el primer cateto al cuadrado más el otro cateto, que en ese caso es x al cuadrado, es igual a la hipotenusa del cuadrado. El 1 pasa a restar allá. Diríamos entonces x al cuadrado es igual a 4 menos 1, que eso es igual a 3, por tanto x es igual a la raíz de 3, ya tenemos la altura entonces dado el triángulo tenemos la altura que es raíz de 3, tenemos la base que es igual a 2 la altura que es 3 perdón raíz de 3 entonces el área de esa cara o de ese triángulo es igual base por altura dividido entre 2 cancelamos los dos que es igual a raíz de 3 por tanto el área lateral que es igual a las cuatro caras de la pirámide sería multiplicar 4 por raíz de 3 que eso es igual a 6.92 etcétera. con eso quedaríamos pues, con el ejercicio completado